El cansamiento sobrehumano que ha hago de soportar ya ja se ha borrado el seu rostre, pero les hewis mans el l'Aten. Juan Bautista Romero no es un técnico de laboratorio cualquiera de la UPB. La seva última gesta ha despertado la admiración de Tutam. Juan va a creuar el Atlantic remant, junto a sus tres compañeros de Ocean Cats, pero si fuera poc, se han convertit en el primer equipo español en ganar la Talisker Whisky Atlantic Challenge. La regata Rem, mes dura del mundo. Que hasta que no estuvimos en tierra no me lo creí. Ya incluso cuando ya íbamos 60 millas, 50-60 millas por delante del segundo, como de, uff, no sé, no sé, esto todavía no hemos llegado, todavía, no, todavía puede pasar alguna cosa. ¿eh? Menjar liofilizat, torns para dormir de dos horas, ones de fins a 9 metres. vent, pluya, humitat. Claro, nosotros estuvimos en el centro de la travesía, eh, se descolgaron varios frentes de una tormenta que había en el Atlántico, en el Atlántico Norte, y hubo pues, más de una semana que estuvimos todo el día mojados. Es el catáleg inconvenience que han acompañado durante los 31 días de la travesía de 3.000 millas náuticas entre La Gomera y Antigua y Barbuda. El peor momento... En medio de la noche nos quedamos sin, sin batería, sin, sin alimentación eléctrica, y hubo varias horas, 10-12 horas, en las que no sabíamos qué pasaba. Ahora que el principal enemigo estaba a bordo. La parte de ecología yo creo que es la, la parte madura, ¿no? Porque no es algo que pueda identificar claramente, sino que tu estado de ánimo... Tienes que estar muy pendiente de, de, de qué estás pensando, de, de cómo, cómo te está funcionando la cabeza, pues, porque en cualquier momento te puedes meter en un, en un, en un, en un, en un torbellino, en un remolino de pensamientos negativos y dices, bueno, pues tiro la toalla y, y ya está. Perdamón de tot, Juanba es queda en el viaje interior que ha <ríe> Superficialmente no se nota mucho, pero ya me lo ha dicho a algún amigo, que parece que he vuelto como más tranquilo. Pero es verdad, ya te, te das cuenta de, bueno, de que hay que ir con más tranquilidad por la vida. Y... El renovat Juan Barromero está de nuevo al campus.